Ahí. Lo, yo lo estuve viendo Y eso fue canata, ya tú sabes eh, Johnny Walker Oye, y varias instituciones yo vi Una lista Pero cosa lujosa Para dárselo a los empleados, aparte de la fiesta Varias instituciones dan una canata Que te tienen Johnny Walker, bla Johnny Walker, qué sé yo qué Vinos exquisitos eh. Dios santo, pero... Yo estoy de acuerdo que a los empleados, pero este derroche, así tan descarado con los impuestos que nosotros pagamos. Entonces tenemos que pagar los combustible caro Miren, ya gas gasta a ciento y pico el gas de cocinar. Señores, pero así no. Mira una cosa. Hoy se dio a conocer el informe PISA. Quedamos en los últimos lugares. Y tú sabes lo que demuestra ese informe. Y por eso este pueblo lo engañan tanto. Y por eso este pueblo eh, le meten esos cuentos de que, que no, si tú no votas, pierdes el empleo. Sino porque es un pueblo que aunque usted lo vea y no me voy a cansar de repetir eso. Como decía un amigo mío en aquellos años que yo no entendía eso. Este es un pueblo mentalmente de taparrabo. Mentalmente. Un pueblo de indio. Aunque usted lo vea con guillo y usted lo vea con un anillo de lujo y mil cadenas. Un pueblo mentalmente de indio. De indio. Pero es porque. Los que gobiernan y han gobernado, no le interesa que ese pueblo se eduque. Señores, el informe de PISA, que recoge 149 países sobre nivel educativo, dice que dominicano ni sabe leer, ni entiende lo que lee, ni sabe distinguir entre lectura y opinión, no, ni sabe matemática, no sabe nada. Pero por eso que no engañan y por eso que esta gente hacen y deshacen. Porque es un pueblo de indios. Lo, lo acaba de demostrar ese informe. Lo acaba de demostrar ese informe. Estamos en, los, en el, último, el último país en todo, señores. Increíble es, Una vergüenza. Esta gente de educación y de gobierno no debieran hablar y venir con disparate. Porque un bendito 4% que lo que hay que retroceder. Míralo ahí, República Dominicana empeora en la prueba PISA. Una verdadera vergüenza nacional. Y estos tipos hablando todo, toda clase de disparate. Burlándose de este pueblo, engañando a este pueblo. Míralo ahí, ¿cómo es el, el sistema educativo en China? El país número uno es la... Oye, China le pasó a Singapur que era número uno en esa prueba, y, y, a, y a Irlanda, Finlandia. Y esos países, China estaba por detrás porque esa gente ha invertido en educación y tienen un sistema educativo que le está dando resultados. No es casual. Oigan esto, señores. Los chinos han sacado de la pobreza 700 millones de chinos en apenas 25 años. O sea, ¿ustedes saben lo que son 700 millones de personas que antes eran pobres y ahora son clase media? Que consumen, que están bien, que están cómodos, que ga ganan dinero para gastar y vivir bien y darse la vida que ellos quieran. 700 millones. Me, mira lo que dice ahí, educación asegura resultados en pruebas PISA, reafirman avances, oigan este charlatán. Reafirman de que avance Pero si estamos en último lugar qué maldito avance Pero quiero es que estos tipos En vez de quedarse ese callado Quédese callado Para que no hagas ridículo Quédese callado No opine Que sencillamente es para atrás que vamos Sencillamente para atrás El estudiante dominicano no sabe leer Ni entiende nada de lo que lee Usted lo pone y no saben de matemática, Y no saben de lectura Y no saben de escritura te hacen una cartita corta y te meten 20 faltas ortográficas. Porque no hay una política de Estado dirigida a educar a este pueblo. Porque lo quieren bruto. Lo quieren salvaje. Porque un pueblo salvaje tú lo dominas. Un pueblo educado se te revela. Y tú no lo puedes engañar. Por eso es que quieren este pueblo así. Pueblo reacciona que, eh, eh, clavándote el cuchillo que están. Buena tarde Buena Entonces yo digo lo siguiente señores Vamos A derrotar estos farsantes Estos demagogos, politiqueros Vamos a sublevarnos